Un buen día, ahora vamos a ver cómo remover valores no data de un raster usando ArcGIS. Por ejemplo, en este modelo de elevación digital, esta parte negra, si hago clic en información, tiene un valor de menos 32.000. Ese valor no data lo quiero remover. También sucede en las imágenes Landsat 8. Por ejemplo, en estas bandas, si doy clic en información, tienen un valor de 0. Y deseo remover esos valores. Ahora vamos a hacer un proceso para simplemente quedarnos con nuestra área de estudio mediante una reclasificación. Para lo cual nos vamos en Arc Toolbox, Spatial Analysis Tools, Reclass, Reclassify. Voy a seleccionar una imagen, la primera de la banda 6. Y el valor de 0 le voy a poner no data. Simplemente copio no data. Y al resto les pongo un valor de 1. Le damos a aceptar. Y me genera un raster exclusivamente para el área de estudio. Ahora voy en el Map Algebra, en Raster Calculator. Y voy a multiplicar el nuevo raster que tiene un valor de 1. Entonces si lo multiplicamos por la unidad van a conservar los mismos valores. Multiplicado por la banda 6 le damos aceptar. Ahora podemos ver que ya me ha eliminado los valores no data de mi imagen. Ahora, para asegurarnos que nuestro raster tiene los mismos valores en cada píxel, con el botón de información puedo hacer clic en cualquier parte y puedo comprobar los mismos valores que están, en este caso de la banda 6. Ahora, puedo este, este raster multiplicarlo por la banda 5 y por la banda 2. En el caso del modelo de elevación digital voy a hacer el mismo proceso, ARC Toolbox, Spatial Analysis Tool, Reclass, Reclassify. Selecciono el modelo de elevación digital y al valor de menos 32.767 le voy a colocar No Data. Y al resto les voy a poner un valor de 1. Aceptar. Ahora tengo un raster solamente de mi área de estudio, el cual lo multiplico por el archivo original. Mapa álgebra, Raster Calculate. Vamos a multiplicarlo. Es decir, multiplica por la unidad. Ahora tenemos nuestro raster sin los valores no data. En el caso de las imágenes Landsat, ya las tenemos. Sin los valores no data, tranquilamente con estas tres bandas podemos hacer una composición. Data Management Tools. Raster, Raster Processing, Composite Band. Y de esa forma he creado una composición sin valores no data. Esto ha sido todo. Si te gustó, no olvides seguirme en todos los medios sociales y también apoyarnos con la compra de los ejercicios para nuestro próximo libro. El libro será gratuito. Gracias.